Hola, ¿qué tal? El insomnio puede deberse a la menopausia, depresión, ansiedad o apnea del sueño. Tratar estos problemas puede arreglarlo, pero ¿qué pasa si no es así? Entonces tal vez haya que recurrir a pastillas. Antes de entrar a fondo en la cuestión, conviene dejar claros algunos puntos clave. Los somníferos funcionan mejor y son más seguros si se usan poco tiempo y junto a cambios de estilo de vida. Pueden dar sueño por el día y náuseas. Además, a algunas personas les produce síntomas de abstinencia al dejarlos. El mejor resultado a largo plazo se consigue con los cambios de costumbres. Es un problema para conciliar el sueño o permanecer dormido. quien no se ha despertado por la noche o demasiado temprano? Lo cual lleva a tener sueño durante el día y que sea más probable tener un accidente, estar malhumorado u olvidar cosas. Y la cafeína no siempre es la solución. Hasta puede empeorar el problema. El estrés, por ejemplo, puede impedir dormir bien de vez en cuando. Estos episodios pueden durar días o semanas. Casi siempre se resuelve antes de un mes. A veces son los ruidos la causa del insomnio o la necesidad de levantarse a menudo o a orinar. Hasta algunos fármacos pueden alterar el descanso. Pero la dificultad para dormir puede convertirse en un problema a largo plazo y preocuparse por no dormir se vuelve un obstáculo para conseguirlo. Esto se llama insomnio crónico, suele ser síntoma de otro problema de salud como la depresión o el dolor crónico, pero es menos frecuente que los problemas de sueño de corta duración. Los somníferos funcionan bien para ayudar a dormir incluso aunque solo sea por el efecto placebo pueden ayudar durante un tiempo breve a romper el ciclo del mal sueño pero con el tiempo las pastillas no van tan bien como los cambios en el estilo de vida y las rutinas puede que el médico recete el somnífero para todas las noches durante unas semanas o solo unas pocas noches a la semana esto se llama tratamiento intermitente la cuestión es tomarlos como lo indique el médico es más probable que los recetes y los problemas de sueño están interfiriendo en el día a día ya se han intentado otras soluciones y solo se van a tomar durante unas semanas. Cambiar el sitio y la hora de dormir. Ser más activo, pero no después de las 6 de la tarde. También importa acostarse y levantarse todos los días a las mismas horas e intentar evitar o al menos limitar las siestas. La habitación debe estar bien ventilada, con una temperatura no muy por encima de 23 grados celsius, pero sobre todo debe ser silenciosa. Las persianas y cortinas ayudan a seguir durmiendo por la mañana. Por lo demás, ¿está la persona cómoda? ¿El colchón tiene la dureza adecuada? ¿Tiene hambre? ¿Ha ido al aseo antes de acostarse? ¿Conviene tener actividades relajantes antes de irse a dormir, incluso por la tarde? En cuanto a la cama, debería usarse solo para dormir y no para ver la televisión, leer, comer o hablar por teléfono. Es más, hay que reducir el tiempo que se está en ella despierto. Hay que evitar beber antes de irse a la cama, sobre todo cafeína o alcohol. La cena, ligera y al menos un par de horas antes de acostarse. La luz es el mejor regulador natural de nuestros ciclos de vigilia y sueño, por lo que aumentar la exposición inducirá mejor el descanso nocturno. Es buena idea establecer hábitos que indiquen que se aproxima la hora de dormir. Preparar la ropa del día siguiente, lavarse los dientes y siempre en el mismo orden. Los ejercicios de relajación pueden ayudar a frenar una mente muy activa. Aprender a relajar los músculos de forma progresiva o la meditación pueden ser útiles. Otra forma es respirar hondo. De tomar somníferos, probablemente se recuperará el sueño y no se estará tan cansado durante el día. De no tomarlos, se prueban otras soluciones sin depender de una pastilla, su coste, ni sus efectos adversos. Y la opción de tomarla siempre está ahí, una vez se haya intentado todo lo demás. De tomar somníferos. Los efectos adversos como la ansiedad, las náuseas o sentir sueño de día. Con el tiempo pueden crear dependencia a la vez que dejan de funcionar tan bien. Y al dejarlos pueden dar síntomas de abstinencia. De no tomarlos, los cambios en el estilo de vida pueden no bastar por sí solos para conciliar el sueño. Bien, y voy a dejarlo aquí, no sea que te dé sueño por lo largo que se hace esto. Espero que vaya muy bien, muchas gracias.